El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a seis años de prisión a un joven acusado de arrastrar a una ex jueza de la ejecución de la pena cuando intentó despojarla de sus pertenencias. La decisión que dieron los jueces fue una decisión unánime y nosotros nos sentimos conformes porque aunque nosotros hayamos hecho un pedimento de 20 años, sabíamos en el fondo cuál iba a ser el fallo que iba a dar este tribunal y nos sentimos bien conformes porque esta decisión fue dada en base al derecho Recordamos sobre este hecho que cámaras de vigilancia captaron el momento en que este se desplazaba a bordo de una motocicleta y la ex jueza llegaba a su residencia cuando fue atacada Al cuestionar a la magistrada Aleida Jiménez mostró inconformidad con la pena impuesta No estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con esa decisión. Entiendo que fueron muy pocos años. Porque quiera o no, me dejó una lección permanente. esperaba esperaba por lo menos de día a 12. No los 20, pero de día a 12. Ese deberá cumplir prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vizalvalle, en ese municipio de San Francisco de Macorís. Para NTN reportó Joanny Paulino.